Bienvenidos a esta nueva semana. Ahora abordaremos un tema fundamental, el comportamiento del turista 2.0. Sin conocer sobre este comportamiento no podemos tomar decisiones claras en el ámbito de la estrategia y la táctica de comunicación. El comportamiento del turista ha cambiado. Deja de viajar para presenciar u observar algo, para viajar a experimentar. Estos comportamientos influyen en mucho en la decisión del viaje. Deja de tomar los tours masivos en los que todos observan algo y comienzan a buscar de manera individual los tours en los que comienzan a experimentar algo. Comienzan a buscar alter actividades alternas como experiencias en deporte extremo, experiencias eh, fuera de los museos y comienzan a vivir. En este escenario... El boca a oreja es sumamente importante, la referenciación para tomar una información o una decisión sobre el viaje es muy importante porque nos basamos mucho en las experiencias de otras personas y también en lo que vemos en las redes sociales y esto es indispensable en las decisiones de viaje. El turista se ha convertido en un prosumidor, es decir, consume y produce información y participa de estas redes sociales y de estos espacios de intercambio de información turística de manera voluntaria y comprometida. En este sentido, comparte y transmite sus vivencias y experiencias turísticas. Por esta forma, el turista se convierte en un referente y fuente de información, que planifica su viaje utilizando referencias de otros turistas y, sobre todo, se ha convertido en un turista 2.0. ¿Qué quiere decir el turista 2.0? Es un viajero más informado. Antes de realizar el viaje, recolecta información de diferentes fuentes en redes sociales, en Google, en diferentes buscadores de información turística. Es creador y generador de contenidos, comparte sus experiencias y sus vivencias y sobre todo se convierte un promotor turístico en referencias de marcas y otras experiencias. Sin embargo, hay aspectos muy importantes que debemos conocer sobre el comportamiento del turista. El turista es más eh, conectado, está conectado a diferentes plataformas, diferentes dispositivos, como por ejemplo la radio, la televisión, mientras está viendo televisión, está revisando o jugando en internet, está revisando diferentes redes sociales. Por lo tanto, su nivel de atención es sumamente bajo y debemos esforzarnos en generar información que realmente le interese para de esta forma poder captar su atención. El turista pasa de ser un brand lover, es decir, un cliente fiel a una marca, a ser un cliente desconfiado, es decir, que comienza a buscar mucha información. Este hecho, sobre todo ahora con la pandemia COVID, se ha profundizado porque debido a los recursos económicos no podemos ser fieles a una agencia de viajes o a una marca de hoteles más caro y estamos probando con otras alternativas más económicas. En este escenario, para atraer la atención del turista, debemos aplicar técnicas de Inbound Marketing, que quiere decir buscar cómo atraer al turista, y no perseguirlo ni saturarlo con información, porque como les decía, somos multiconectados y recibimos gran cantidad de información a través de diferentes canales. El turista también es infiel deja las marcas tradicionales para probar nuevos eh, proyectos, nuevos productos turísticos y nuevos escenarios con el objetivo de vivir nuevas experiencias turísticas. Hay un punto clave que debemos tener claro, al turista le gusta ser tratado como VIP. Si queremos mantenerlo y fidelizarlo debemos comenzar a estra utilizar estrategias de fidelización, puntos VIP, tarjeta VIP, darles descuentos, conocer a nuestro turista por su nombre, cuando llega a nuestro hotel, ver cuántas veces ha hospedado y darle una habitación superior para que de esta manera hacerlo sentir especial. Otro aspecto que debemos considerar es que nuestro cliente es impaciente, le gusta la inmediatez, si no contestamos de manera inmediata a sus comentarios o a sus preguntas, automáticamente irá a buscar en otra agencia o en otra empresa que le contesten rápidamente. Por lo tanto, nuestra estrategia de comunicación debe ser activa, dinámica y directa. Ahora vamos a hablar de un tema fundamental, ¿cómo es el proceso del viaje? El proceso de viaje está dividido en cinco etapas. El soñar, cuando comenzamos a planificar nuestras vacaciones. Aquí es importantísimo la presencia en las redes sociales y sobre todo las referencias de los viajeros. Vemos las fotografías de nuestros amigos que estuvieron en una playa maravillosa, en un museo que les encantó. Y a partir de esto comenzamos a tomar referencias para seleccionar un viaje. Luego comienza la planificación. En esta etapa de planificación, redes sociales como buscadores turísticos, Booking, TripAdvisor, Tribago, son fundamentales. Porque nos dan información, nos ofrecen productos y servicios, pero aparte de eso, tenemos referencias de otros turistas que pueden categorizar o valorar el servicio turístico. Y esto es sumamente importante. En este paso pasamos a la reserva, que es ya cuando decidimos dónde vamos, cómo vamos, cuánto vamos a pagar. Muchos de los turistas están realizando esto ya a través del comercio electrónico. En Ecuador... A partir de la pandemia y en enero del 2021, creció el comercio electrónico un 82%. Por lo tanto, sus agencias turísticas deben innovar y ofrecer estos servicios en línea. Cuando uno viaja, sigue utilizando las redes sociales, sigue utilizando el GPS, sigue utilizando referencias para adquirir o contratar ciertos productos en el lugar. Y finalmente, al regresar, nosotros compartimos la experiencia que es lo más importante de todo este proceso para nuestra empresa turística. El turista genera las referencias, genera la información y se convierte en el promotor turístico y será quien nos transmita nueva información. En este escenario hablábamos del prosumidor y su importancia. En este sentido les vamos a dar algunos tips que ustedes pueden utilizar para relacionarse con el turista, con este turista 2.0. Primero, el turista 2.0 no es comprometido con una sola marca o un solo producto. Él va a transmitir sus experiencias y mientras mejor lo él más información va a compartir de mi marca o de mi producto. Por otro lado, la interacción, que es sumamente importante en las redes sociales, se genera a través del contenido que yo genero en la red social. El turista es pasivo, no va a buscar en mi página web o en mi red social lo que a él le interesa para comentar. El turista va a comentar en función de las publicaciones que ustedes realizan. Los algoritmos de las redes sociales funcionan en relación al impacto que tienen sus publicaciones. Es decir, si su publicación tiene un mayor número de interacciones, va a estar por mayor tiempo en la red. Si su publicación no consigue interacción, automáticamente desaparecerá. En este sentido, es muy importante la actualización permanente de las redes sociales, porque los usuarios son pasivos y participan solo con lo que ven. No van a buscar sus reseñas anteriores para comentarlas o retroalimentarlas o compartirlas. Conociendo estos aspectos, ustedes pueden tomar decisiones importantes en su plan de comunicación. Los invito a seguir la asignatura y realizar los trabajos de esta semana. Nos vemos la próxima semana.